apalancarte de los influencers. ¿De qué va? Acompáñame. Negocios en Digital 1047. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, de saben, en que le nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y los negocios tratados dentro de LinkedIn, que es la plataforma, pues, muy buena que te viene bien, ¿sí? tú quieres llegar a nuevos profesionales o si tus clientes son otras empresas, también es B2B. Bueno, hoy arrancamos este el martes 27 de septiembre del 2022. Vamos a hablar sobre el tema de influencers, ¿no? Y es que esto viene bien cuando tú quieres este lanzar un nuevo producto al mercado, un nuevo servicio, quieres posicionarte eh, con tu marca, quieres llegar a nuevos nichos, a nuevos sectores, a nuevas geografías y que de pronto este tu marca sola de por sí no, no tendría el mayor efecto si sí te apalancas de gente conocedora de, de una zona en particular, por ejemplo, de una zona geográfica, ¿no? Pero claro, no sin antes, ya saben, este invitarles a que si lo que realmente desean es generar oportunidades de negocio dentro de LinkedIn, crear conversaciones de manera natural, sin perseguir a nadie, sin hacer estas ventas tan hostigosas, ¿no? sino hacerlo de manera natural y que esto sea un sistema que te funcione a lo largo del tiempo. Les dejo esta masterclass para que ustedes eh, puedan verlo durante 25 minutos. Les dejo toda la metodología slash masterclass lo pueden revisar y bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, normalmente eh, podríamos apalancarnos de esta estrategia de marketing de influencers, ¿no es cierto? Y que esto viene bien eh, para las marcas, pero eh, que, que quiero antes que nada hacer una pequeña reflexión. Y es que imagina que tu marca fuera una persona, es decir, o que tuviera una personalidad. Por esto eh, es más fácil dentro de marcas profesionales hacer este ejercicio, pero también deberíamos llevarlo esto a las marcas corporativas. Y dentro de esta personalidad cómo sería no entonces las primeras preguntas que deberíamos hacernos es bueno pues quién es tu marca si ¿Sí? eh, si le ponemos un avatar qué edad tiene qué colores le gusta con quiénes le gustaría conversar en qué reuniones le gustaría estar con cuáles son los temas de interés en los cuales pues esta, esta personalidad de tu marca estaría eh, trabajando eh, o fluyendo de manera natural ¿Por qué hacemos estas reflexiones? Porque eh, debemos tomar en cuenta que las redes sociales al final es un espacio, es una plataforma en donde la gente busca informarse, divertirse, conocer, ¿no es cierto?, sobre sus círculos cercanos, sus amistades, eh, sus círculos de, de, de profesionales, hablando de LinkedIn, ¿no es cierto?, y uh, pues de otras, de otras tendencias del sector, noticias, en fin, ¿no es cierto? Entonces... Eh, si deseas incluir esta estrategia de influencers siempre o siempre como todo es importante eh, pensar en una estrategia a largo plazo, no una estrategia que en este caso te permita mejorar ese posicionamiento o hacer eh, cualquiera de los objetivos que desea tu marca que le habíamos hablado anteriormente y para ello. Es importante que consideremos ciertas cosas para desarrollar esta estrategia, como cuáles serían los objetivos de que, que tu marca requiere, ¿no? Identificar cuál red social es la que quieres trabajar y por qué, porque cada red social es diferente. Y dentro de esta red social, pues habrán influencers en cada red social, ¿no? Eh, de hecho, les vamos, eh, quiero hablar sobre cómo ver los influencers dentro de, de LinkedIn, ¿no? Que esto lo sacaríamos en otro episodio. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo ir creando de pronto con este influencia hacer un plan de contenidos tanto de manera orgánica y cierto contenido que tú podrías utilizar para campañas publicitarias en un futuro puede ser que esto de pronto este, lleva más tiempo o es más costoso pero bien valdría la pena que tengas material de otras personas generados de manera creativa, esto es importante y para esto también se debe trabajar una lluvia de ideas con este influencers ¿no es cierto? y en el que igual se busca esta relación para que eh, exista y, y creo que todo, es eh, uno de los principios básicos de la negociación es, es intercambiar ¿no es cierto? entonces si tú piensas ganar dinero o ampliar, ampliar a tu a tu marca a otros horizontes ¿no es cierto? posicionar la marca vas a ganar dinero pues necesariamente deberás pensar que no todos los intercambios con estos influencers será por cambio de canje de productos o de servicios o lo que sé sino que dinero también ¿no? Y al final del día lo que se busca es que ellos eh, publiquen también el contenido en sus redes sociales, no que solo te generen contenido para ti, sino que eh, ellos también sean influencers recurrentes que consuman tu marca. Al final eso tienes que buscar, ¿no? cuando vayamos en esta búsqueda de influencers con diferentes eh, factores a revisar, no esto dependerá mucho de los objetivos de tu marca pero que sea un influencer que, como veíamos anteriormente, tenga esa capacidad de relacionarse socialmente, tenga un equipo. Y por eso hablamos de micro influencers o de influencers que tienen diferente tipo de alcance y diferente tipo de engagement, que esto es importante revisarlo al final, recuerda este que no siempre se puede traquear todo lo, lo que hace o el impacto que tiene un influencer. Es lo mismo como trabajar una publicidad en una revista. No necesariamente sabes qué impacto va a tener, pero de alguna manera lo puedes traquear Como por ejemplo, si el influencer te menciona en ese momento y tú normalmente tenías un alcance de 10 y luego tienes de 100, pues estás viendo por ahí el, el, el alcance o el impacto que está teniendo, ¿no? Y, eh, pues, como decía, no se puede traquear eh, eh, tan al detalle como de pronto sería un sistema de afiliados, pero que se puede revisar. Al final, quedémonos que los beneficios de trabajar con influencers es que eh, nos ayuden a ese traspaso de influencia, ¿no? ese traspaso de credibilidad que las marcas, por lo general, eh, o estas personas interactúan y es que eh, las personas que siguen estos influencers van a escuchar lo que ellos dicen, no porque confían en ellos y esto es parte de... A balancarnos de ello, ¿no? Recordar que también el marketing de influencers podrías trabajar de manera con complementaria con otras estrategias de marketing que te pueden servir muy bien para justamente complementar y tener mayor impacto. Como les decía, luego hablaremos sobre cómo buscar eh, a los LinkedIn influencers, es decir, influenciadores dentro de LinkedIn que te puede venir muy bien. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Ya saben que estamos en un proceso de cambio. Por eso hemos suspendido el tema de las entrevistas porque estamos reestructurando el podcast, donde pues queremos enfocarnos, eh, incluso desde el nombre contenido, segmentos y todo si tienes, eh, si quieres compartir este, que te gustaría dentro de esto, cateman.com slash contactar también me gustará muchísimo que dejes tus comentarios o nos contactes por LinkedIn, que es nuestra red social favorita, así que sin más nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, si saben que este contenido va a ser de interés, el de ahora el de lo, todos los días que sacamos de lunes a viernes, compártalo a ese profesional ese amigo que le va a servir, y deje Déjenos sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast porque esto hace que el podcast siga creciendo. Así que sin más, nos vemos el día de mañana.